Bueno, llegamos a Puerto Marín. probablemente uno de los cierres de etapa más bonitos de cualquiera de los caminos que van hacia Santiago. Nos recibe un enorme puente y un increíble embalse, el de Belezar. Esa zona que veis ahí es donde se encontraba el antiguo pueblo de Portomarín, que es, lo hundió el embalse en el año 63. Por entonces era considerado conjunto histórico-artístico. A la gente le dieron la oportunidad de darle una edificación en el pueblo nuevo que veis allá arriba, un pueblo muy bonito. Y allí se fueron muchos, era el Monte do Cristo que se llamaba. A otros simplemente les pagaron sus tierras y decidieron marcharse para no ver cómo se hundían realmente sus vidas. De hecho, todavía no lo veis aquí, pero cada verano los fantasmas de las viviendas surgen con la bajada de las aguas y, desde luego, agitan la melancolía de los más mayores. La gestión adecuada de los recursos hidráulicos es una de las principales batallas, de los principales problemas de la situación eléctrica en este país. Eh, nosotros, con el ánimo de que en nuestros eventos la gente pueda participar y conocer realmente cómo se desarrolla todo el sistema eléctrico y también, por supuesto, la gestión hidráulica, hemos querido que participen en los mismos las personas que creemos que tienen más conocimiento. De hecho, en la noche del 24, en Ponferrada, justo a la entrada de Galicia, participará en un evento del Camino del Sol, eh, la persona que personalmente creo que explica mejor lo inexplicable del sector eléctrico. Muy conocido por sus participaciones en todos los medios de comunicación, estará con nosotros Jorge Morales de Labra, que seguro que os interesará extraordinariamente. Mirad si tiene importancia en esta villa la electricidad que hasta la Plaza del Pueblo se llama Plaza del Conde de Fenosa. Esta es la iglesia de San Juan, que veíamos antes desde el embalse y que fue la que trajeron piedra a piedra desde el pueblo antiguo. Aquí llegará nuestra segunda etapa del Camino del Sol. A partir de aquí, cogeremos todos juntos los autobuses y nos desplazaremos hasta Lugo, donde habrá muchísimas, muchísimas más sorpresas. Ahora os dejo con la cantidad de gente, la cantidad de amigos, la cantidad de guerreros del Sol que ya se han sumado. Ya estaré en el Camino del Sol. Yo estaré en el Camino del Sol. Estaré en el Camino del Sol. Desde la preciosa Galicia me uno al Camino del Sol de Detrás de los recortes injustificados y falaces a todas las personas que fomentaron y apoyaron la tecnología solar fotovoltaica, está... ...menoscavar la necesaria transición energética... ...para favorecer económicamente a las grandes eléctricas. El planeta necesita urgentemente transitar... ...a un modelo energético bajo el CO2. Por eso deseo muchísimo éxito... ...al Camino del Sol de Ampier... ...y que este sirva como revulsivo... ...para la sociedad española... ...y que podamos trabajar entre todas las personas... ...por una sociedad más justa, ambiental y socialmente". Estaré en el Camino del Sol. Yo voy a ir al Camino del Sol porque las energías renovables son la base del futuro de nuestro planeta. Nos vemos. Yo estaré en el Camino del Sol por la seguridad pública. Hola, yo voy a ir al Camino del Sol por el futuro de mis hijos. Yo estaré en el Camino del Sol. Nosotros estaremos en el Camino del Sol. Porque nadie es más fuerte que todos nosotros juntos. ¡Súmate! ¡Súmate! Cada día que pasa es más evidente que la del sol es la ruta energética más fiable hacia el futuro. Hoy constatamos que haber desandado parte del camino que teníamos hecho fue un error, un error que nos deja rezagados respecto a los países de nuestro entorno. Creo que hemos de retomar cuanto antes la senda, que nunca debimos abandonar pero creo que además debemos apurar el paso